Hey, parceros, qué chimba de energía. Quiero darle un agradecimiento especial. Altavoz, Esto es un espacio de todos. Apropiémonos de él y disfrutémoslo al máximo. Qué chimba estar acá. Este tema que viene a continuación. Se titula poder. jamás ya no la todas. Candela. A ver, que no nos va el frío.